Hola, en este video te mostraré cómo ver las publicaciones que me gustaron en Instagram. Existen dos métodos de la cual veremos pero son sencillos de hacer, también cómo eliminar los likes que dejaste en Instagram. Este video es rápido, no como otros, empecemos. Para el primer método ingresamos en Instagram y nos dirigimos a nuestro perfil. Arriba a la derecha pulsas las tres rayas y sale este menú y seleccionamos tu actividad. Aquí en interacciones. Finalmente en me gusta. Aquí podrás ver todas las publicaciones que diste like tales como fotos, video, reel. Para el segundo método que es más sencillo simplemente en nuestro perfil arriba pulsas las tres rayitas y en configuración. Una vez aquí en el buscador procedemos a escribir me gusta pero solo con poner las tres primeras letras sale el administrar me gusta. Finalmente para quitar el me gusta entras en la publicación y le quitas. Ahora tenemos que regresar al perfil y nuevamente en ver los me gusta y así confirmar que el like se quitó. Por último disculpa por hacer el video tan largo pero es lo mejor explicado que pude hacerlo y de paso suscríbete y deja tu like.